Muy buenos días, tardes o noches a la hora que estés viendo este video. Aquí Nintendo GT para traerles este nuevo video al canal. Si sé que he estado mucho tiempo inactivo, la flojera me mata, muchachos, pero ahora que estoy aquí quería traer este video de mi juego favorito Shovel Knight. En este video veremos la cronología de Shovel como yo lo entendí. Si tienes otra teoría o cualquier cosa que me quieras decir, déjala en los comentarios. Ahora sí, que corra video. Empezamos por la campaña de Shovel Knick, Que empieza con una cinemática que cuenta una mendiga parte de la historia Shovel Knick y Shield, estos dos de acá Eran compañeros Con muchas comillas Vencea en el mal recolectaban oro Y se llevaban muy bien Luego misteriosamente Shield ni desapareció en un amuleto y Sobelknew presentía que estaba en la torre de lado. No sé qué habrá comido Sobel. Ya que efectivamente le atino al clavo. Así que nuestro prota emprende una aventura para llegar a la torre de lado eliminando pendejos matando más pendejos. Es un sicario completamente. Ok seguimos, empieza el primer nivel tranquilo. Lo salta por aquí salta por allá. Y se llega a este personaje Black Knight. El por ahora es insignificante pero luego si le dan desarrollo de personaje por ahora él nos dice que no dejará que nadie llegue a la hechicera ya que la decuida porque, chan, chan, chan. Black New piensa que la hechicera es quien y por eso la protege. Entonces a este loco lo tenemos que matar. Luego seguimos y nos vamos derecho al Explotatorium ya que estos no importan. Eso será para después, llegamos al Explotatorium y más saltos por aquí, otros saltos por allá y pum. Llegamos con Plague Knight. Una de las campanas más controversiales ya que no se sabe si es canon o no. Ya que Plague originalmente se ve así. Con una máscara de cuervo, haciendo referencia a los años 1600 pom pom pom. Con la plaga Española que todos tenías máscaras de cuervo. Oxelimos, oh, en la campaña de Plague se ve que justo ahora estamos en el presente de la campaña de Shovel Knig, y con un poco de adelanto ya que mientras Shovel duerme, Plague avanza. En el Explotarium tenemos una batalla contra Shovel Knig. Pero no se sabe si es canon y todavía no se encuentra una explicación certera de por qué tiene máscaras diferentes. Nos vamos directamente con la hechicera ya que ahí es donde encontraremos a S.H.I.E.L.D. Que está en la torre de lado. Nuestro prota se mata a la hechicera, se reencuentra con su amada. Pero, hay segunda fase, peleamos contra la hechicera. Junto con Shield. Y la eliminamos, nos vamos victoriosos de la torre del lado. Pero en la campaña de Plague Knig, se nos muestra que eliminamos a la primera fase de la hechicera. Conseguimos su esencia, llega místicamente de la nada mona. Y nos dice que lo logramos ahora, somos superpoderosas con la poción que quería Plague pero cuando está a punto de utilizarla, aparece un plague malvado lo matamos a él también y solo queda desperdiciar la poción en explotar la torre, que así termina. En la campaña de Shovel, Nuestro protagonista se desmaya, y Black Knight se lo lleva. Después de eso vemos una escena donde Shield vuele herida a dormir con Shovel, Pero en Plague of Shadows se ve como vencen a la hechicera desde su primera fase. Una teoría es que Shield salió primero de la torre luego de que la hechicera se quedará sin fuerzas. Fuera a recuperarse en su forma normal y luego llegó Plague a vencerla para quitarle la esencia y este creo que es el final ya que la hechicera no aparece más, sino la copia de Plague y luego es que terminan destruyendo el torreón. Arme el rompecabezas. Aquí terminan las campañas principales si quieren una segunda parte yendo al pasado no hace falta likes porque sé que nadie va a ver el vídeo así que yo mismo lo haré. Bueno nos veremos hasta la próxima en un vídeo. Chau.